Bienvenidas y bienvenidos al curso de iniciación a la programación en Scratch En esta oportunidad vamos a ver otra opción para dar movimiento a objetos Voy a trabajar en la versión offline, es decir, en el software que tengo descargado e instalado en mi computadora Aquí tengo el icono del escritorio, voy a pinchar aquí Y como pueden observar, el entorno es exactamente igual al entorno online Bien, poco a poco, además de ir viendo movimiento, vamos a ir viendo unas otras cuestiones que hacen a, a, al manejo de Scratch. El, en la lección anterior vimos cómo hacer un fondo que quede un poco que contextualizado y quede un poco mejor. Y ahora también vamos a, ver, vamos a cambiar de fondo, pero vamos a ponerle un fondo de los prediseñados por Scratch. Para ello, vamos a abrir un fondo. Seleccionar un fondo de la biblioteca. Bien, aquí tenemos nuestro fondo. También vamos a cambiar de objeto. Ya no vamos a trabajar con el tradicional gatito, sino que vamos a elegir. Bien, ya tenemos nuestro fondo y ya tenemos nuestro objeto. Vamos a ver este, cómo hacer esta animación sencilla. Para ello vamos a colocar al presionar bandera. Vamos a determinar esta posición como la posición de inicio y vamos a ir a deslizar en X cantidad de segundos hacia otra posición. En esta oportunidad también nos vamos a deslizar en línea recta, por lo tanto, vamos a mantener el fijo lo que es la I la pero lo que va a cambiar va a ser la X es decir estamos en menos 182 y vamos a pasar a 188 probamos y vemos que eh, en un segundo se nos desliza de una posición a otra vamos a ponerle que en 4 segundos realice este tramo para ver un poco mejor bien a esa velocidad me parece que está bastante mejor pero qué podemos hacer para generar un efecto de, de loop o de, o de rebote o que vuelva en ese mismo sentido bueno podemos cambiar de dirección que apunte en dirección a menos 90 es decir a la izquierda esto no va a aplicar que acá vaya a la derecha y podemos deslizar en la misma cantidad de tiempo o en otra, si queremos, yo voy a poner la misma para que vaya a la misma velocidad, hacia el punto de inicio que es menos 182 menos 40, menos 182, y acá le ponemos el signo de menos. Para finalizar tenemos que poner de nuevo que vuelve a la, a la posición 90. Entonces, tenemos el mismo problema que teníamos la vez anterior. Vamos al sprite y cambiamos el estilo de rotación. Probemos ahora. Y vemos como tenemos un movimiento de deslizamiento simple, horizontal que es otra forma de mover a los objetos. Supongamos que queramos, queremos que esto eh, se, haga, se haga en loop, o se, o se repita varias veces. Vamos a la estructura de control y le decimos repetir las veces que querramos que lo haga, por ejemplo, cinco veces. Vamos a probar. Este tipo de comportamientos se utiliza mucho en videojuegos. Esos animalitos, objetos que... que hacen siempre el mismo movimiento y que son una dificultad a sortear por el, nuestro protagonista, a saltar, a, a derribar, a esquivar. También podemos hacerlo en otro escenario y con, con otro objeto para, para ver también qué opciones tenemos para hacer videojuegos, por ejemplo, podemos cambiar el escenario, vamos a ir a fondos, este fondo lo vamos a eliminar, vamos a abrir, y podemos ir al tradicional fondo de, en tres dimensiones de, de, de videojuegos, y acá podemos por ejemplo cambiar el, lo podemos cambiar por una barra vemos como cambiando el escenario y cambiando el objeto ya nos damos una idea de, de para qué puede servir este tipo de movimiento que es automático, que no tiene un control todavía de teclado o de mouse, pero que puede servir para un videojuego, ¿no? O para una animación también, sin duda. Pero para un videojuego ya nos podemos ir dando una idea para qué sirve este movimiento. De esta manera hemos visto cómo dar el movimiento de deslizamiento simple. Si te gustó este video, puedes darle me gusta. No olvides que puedes suscribirte al canal de Talleres de Scratch en YouTube y también nos puedes encontrar en la página de Facebook, facebook.com barra Talleres Scratch. Nos vemos en la próxima lección.